Listen, point, and repeat. En este ejercicio, sencillamente, abres el libro en la página indicada. Escuchas la pista correspondiente con mucha atención. Señalas la figura de acuerdo a las instrucciones del audio. Y repites lo que escuchas hasta que lo puedas hacer con